El concepto de transición energética se define como un cambio estructural a largo plazo en los sistemas energéticos. Ha tenido lugar en el pasado y sigue ocurriendo en todo el mundo. Pero estamos realmente preparados para abordar este cambio de modelo energético y es necesario. Son coherentes los plazos que se han marcado para este cambio. El martes 9 de abril hablaremos en nuestro programa Rojo y Negro Televisión de la transición energética desde Canal 33 de la TDT de Madrid, desde La Mosca TV de Barcelona y para el resto del Estado desde nuestra web rojinegrotv.org. El martes 9 de abril a las 21 horas. Te esperamos.